Bueno, pues eh, comentaros, eh, como todos os podéis imaginar, las últimas crisis socioeconómicas han impactado sobre la población joven y esto ha supuesto un empeoramiento del bienestar económico y social. Ya sabéis que precariedad laboral, bajos ingresos, brecha digital. Y dificultades de acceso a una vivienda digna pues que convierte la emancipación de la juventud en, en un gran desafío. Yo creo que son cosas que estamos todos o viviendo o con algún familiar o conocido, amigo, cercano, sino simplemente con echar un vistazo podemos darnos cuenta de, de esta situación en la que nos encontramos hoy en día. ¿no? La, la última encuesta de condiciones de vida publicada en abril de 2023, o sea, nada en ella la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de las personas jóvenes de 16 a 29 años es del 27,3%. Que es del 26,8% para hombres y del 27,9% para mujeres. Eh, la verdad es que es un dato bastante revelador y como siempre también se puede ver la diferencia ¿no? entre hombres y mujeres en, en, nuestra, en nuestra gente joven. Estos datos lo que reflejan es la necesidad de poner foco en políticas públicas de juventud que aboten los retos pendientes y en este contento desde en España pues se quiere llevar a cabo esta actividad para hacer un seguimiento de las principales estrategias de ámbito estatal en materia de juventud, analizar los avances, las nuevas perspectivas planteadas para hacer frente a esta coyuntura actual que como estamos viendo eh, pues bueno, tiene ciertas complicaciones, por decirlo finamente. ¿no? Con el desarrollo de, de este seminario se quiere promover un... Una reflexión y un diálogo para buscar soluciones conjuntas a las problemáticas y las necesidades de, los, de las personas jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad, que ya sabéis que nosotros de la PN siempre ponemos nuestra atención especialmente en toda la gente que está en especial situación de vulnerabilidad y para ello también puedes utilizar este, este seminario, ¿no? Desde apenas se acoge con satisfacción la Estrategia de Juventud 2030 aprobada y el actual Plan de Acción y también queremos poner el acento en la necesaria participación de la juventud con mayores dificultades en la, en la vida democrática. ¿Para qué? Pues para que la incidencia social y política tengan un impacto más preciso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Desde luego, creemos que tenemos que contar con los jóvenes que son nuestro presente y nuestro futuro para, para todo esto. Promover esta participación pues, también pasa, como no, por creer las capacitaciones de las y de los jóvenes y reconocer su condición de ciudadanía activa. Y en esta labor, las entidades del tercer sector social debemos jugar un importante papel para que la cultura de la participación pues, sea una alternativa a los valores dominantes hoy en día. ¿no? En este contexto es necesario afrontar el reto histórico ante que se encuentra España y garantizar los derechos de la juventud y asegurar que las personas jóvenes, como comentamos, van a estar en el centro de la agenda política, siendo parte activa de la transformación de nuestro país. Que Es verdad que es muy importante y que muchas veces dicen no, es que los jóvenes hoy en día no se mueven. Bueno, yo creo que, que sí que la juventud se mueve, quiere, quiere participar en la mejora de su situación y, y como no, nosotros queremos darle cabida y, y promover esto. El reto, la verdad, es que es complejo y amplio y es necesario avanzar hacia una mayor coordinación entre los diferentes actores. Acciones específicas, eficaces, preventivas, proactivas y políticas transversales. Y bueno, para meternos un poquito en materia, encontramos ¿no? hoy en, con nosotros, con Carlos eh, Carretero, que es el director del Centro Euro-Latinoamericano, Latino, Euro de, de juventud, de ULAG, que bueno, depende uh, del Instituto de la Juventud, del INJUVE, y bueno comentaros que Carlos se graduó doblemente en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid y obtuvo máster en Análisis Político por la Universidad Complutense de, de Madrid. Y le voy a pasar la palabra a Carlos, que además sé que, que tiene compromisos y que ha guardado un poquito su agenda para poder acompañarlos, pues para que Carlos nos comente, eh, nos explique un poquito el cometido de, de Ciudad y lo que pueda adelantarnos un poco para ponernos en situación pues, de los planes de acción y de la estrategia de juventud 2030. Muchas gracias, Carlos, y tú ya es la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias Bárbara, muchísimas gracias a EAPN por, por haber pensado en el INJUVE y en este caso también en, en el CEULAD y muchas gracias sobre todo a todas las personas asistentes y a, y a toda la gente que está interesada en esta temática porque yo creo que es un reto apasionante que tenemos por delante y que como eh, decisores eh, políticos y como organizaciones también eh, no gubernamentales y como tercer sector, creo que estamos llamados a colaborar para mejorar la vida de, de la juventud y que esa es una una de nuestras tareas que, que ya hacemos, pero que no debemos dejar de hacer para, para mejorar en, en definitiva la calidad de vida de, de nuestras personas jóvenes. Eh, creo que estos eventos además son muy necesarios para, para pensar en colectivo, para, para no guardarnos estas ideas que podamos tener para mejorar la sociedad para nosotros y para nosotras, sino que las compartamos con el resto y que tomemos nota de qué se está haciendo en todos los niveles y para ello podamos entonces amplificar las, eh, las decisiones que tomemos, ya sea a nivel legislativo, a nivel político o a nivel eh, privado en vuestras organizaciones, fundaciones, asociaciones o en, en aquellos espacios donde os encontréis actualmente eh, trabajando o, o ayudando. Eh, la necesidad de garantizar una vida digna y, y de calidad es sin duda uno de los principales faros que, que guía nuestra, nuestra actuación y nuestras políticas públicas, y no podemos perder nunca de vista. Esta, esta perspectiva. Y en este sentido sí que tenemos un, un profundo compromiso con la mejora de todos los parámetros vinculados en materia de juventud y trabajamos por tanto día a día para alcanzar unos resultados que creemos que poco a poco van siendo eh, positivos teniendo en cuenta eh, todavía que estamos muy lejos de alcanzar los niveles que nos, gustaría, que nos gustaría tener. Y bueno, en primer lugar también me gustaría acercar la, un poco más la realidad del, del CEULAG que como bien ha dicho eh, Bárbara, para aquellas personas que no lo conozcan, que a mí también me sigue costando pronunciarlo, es el Centro <risa> Euro-Latinoamericano de Juventud y que pertenecemos al, al Instituto de, de la Juventud, al INJUVE y por extensión al Ministerio de Derechos Sociales y de, y de Agenda 2030. Precisamente ahora, como comentaba Bárbara, me encuentro en, en Estrasburgo, en una reunión que tenemos a nivel anual del Consejo de Europa de, de un tema que se llama el sello de calidad, este sello de calidad lo que hace es premiar toda una serie de indicadores a favor de, de las políticas de integración y de participación de la juventud. Y bueno, es un orgullo poder decir que el CEULAG es el único centro en toda España de juventud que cuenta con este distintivo. Y a nivel europeo actualmente solamente hay 15 centros que lo tengan. Entonces vamos a seguir trabajando, estamos recabando muchísimas ideas de, de todos los países, de lo que se está haciendo en cada centro de juventud y vamos a tratar de seguir trabajando. Eh, este año seguramente tendremos una, visita de, una nueva visita de evaluación y, y esperamos contar con, con la aprobación y con que en el futuro se sigan sumando más centros de juventud de nuestro país y de, y de, toda, de toda Europa. Eh, la sede del Ceulac, por si no lo sabéis, se encuentra en Mollina, que es un pueblo de la provincia de Málaga, cerca de, de Antequera, y contamos con, con las mayores instalaciones. Realmente somos el centro más grande de toda la red de calidad del sello, del sello de calidad a nivel europeo. Tenemos hasta 100.000 metros cuadrados de superficie, tenemos una capacidad de pernoctación para hasta 300 personas, salones de actos, teatro, biblioteca, instalaciones deportivas... Tenemos unas instalaciones, la verdad es que envidiables y os invito a que las conozcáis si no, lo, si no las conocéis ya, porque la verdad es que merece la pena y bueno recibimos prácticamente a diario a distintos grupos que utilizan pues Nuestro centro para realizar sus actividades y, que pueden ser de nivel cultural, de nivel artístico, de, a nivel político, deportivo y en general relacionadas con el asociacionismo y con la, y con la gente joven. Además servimos, eh, como digo, de punto de encuentro para toda la juventud, no solo ya a nivel regional de la zona, sino nacional e internacional con encuentros también eh, multilaterales con distintos con distintos países de, de todo el mundo y también eh, acogemos eh, de manera periódica todas las evaluaciones intermedias del cuerpo de solidaridad de la Unión Europea, que esto creo que es muy importante porque es el programa de voluntariado y de prácticas remuneradas en algunos casos que realiza la población joven comunitaria en los ámbitos sobre todo de la cooperación y de la, y de la solidaridad. Y bueno, ya a nivel de cooperación con lo que es el trabajo del INJUVE, pues me gustaría destacar principalmente, como se comentaba, la principal, eh, la importancia que tiene en, en estos años la implementación del Plan de Acción de Juventud 2022-2024. Como seguramente sabéis, se trata de, de una batería de medidas y de políticas públicas que están encaminadas a mejorar la vida, las condiciones de vida de las personas jóvenes y a reducir las brechas de desigualdad existentes en, en este sector. Eh, así, en este sentido, este plan lo que hace es incorporar las necesidades y las aspiraciones de la juventud, pero trasladadas directamente por estas personas jóvenes a la administración, a través de diferentes procesos, a través del diálogo social eh, con el Juve y el Consejo de la Juventud de España, a través también del diálogo eh, abierto de la juventud con la Unión Europea y de las diferentes consultas multiactor que se han ido realizando en los últimos años. Y creo que esto es muy importante. Yo creo que hay que detenerse aquí porque... Como veis no se trata de una serie de recomendaciones de un grupo de personas expertas que pertenezcan a la administración y que estén ajenas a la cotidianeidad de la, de la juventud o, o que no simplemente se hagan una idea general. No, no, aquí es la propia juventud, las propias personas jóvenes las que se han encargado de trasladar de manera directa a la administración y a las instituciones públicas cuáles son sus anhelos, cuáles son sus problemas actuales y cómo se puede convertir esto en palancas y en motores de cambio eh, y de acción a nivel eh, legislativo y a nivel de incidencia política. Este plan también refleja las principales medidas que diferentes ministerios han llevado a cabo y están llevando a cabo entre los años 2022, 2023 y 2024 y se detallan pues, unos ejes estratégicos, unos objetivos y unas actuaciones Dotadas con un presupuesto concreto, que creo que esto es, es muy importante, que no se trata de simplemente de, de hacer castillos en el aire, sino realmente de dotar con unas partidas presupuestarias concretas cada política pública, y eh, posteriormente realizar una evaluación y un seguimiento de dichos compromisos y dichos objetivos para ver si se están cumpliendo de manera efectiva o no. El plan se articula alrededor de 10 ejes, tiene también 42 objetivos, 94 líneas de actuación y hasta 200 medidas. Entre ellas, pues se incluyen eh, aspectos como la mejora en las políticas educativas, donde se destina en este plan hasta 10.400 millones de euros a becas universitarias, al programa Erasmus Plus, que coordinamos también desde el INJUVE, a formación en, en IMAS de Masí, a movilidad y a contratación a nivel predoctoral en la, en, en la universidad y de investigación universitaria, pero también se aumentan los fondos hasta 4.350 millones de euros en políticas de empleo joven, para la implementación de la Garantía Juvenil Plus, para aquellas personas que no se encuentren en, en estos momentos en el eh, ámbito de la educación formal o que hayan dejado eh, sus estudios y necesiten un, ya sea un primer empleo o reincorporarse al mercado laboral y también eh, amplificando proyectos de digitalización, teniendo en cuenta también la brecha existente en el mundo rural y la población joven en el mundo rural, así como programas de becas bastante innovadores porque por primera vez también se incluyen becas para oposiciones como puede ser a la carrera judicial y a la carrera fiscal. Y por otro lado, también pues se amplían las políticas de emancipación y de vivienda eh, con este plan, porque se destinan 2.350 millones de euros a iniciativas como el apoyo para el alquiler de la gente joven, la adquisición también de vivienda permanente en aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes para población joven, y eh, la construcción de vivienda social en edificios que sean energéticamente eficientes. Eh, por otro lado, también se mejoran políticas para garantizar la calidad de vida de nuestros jóvenes. Se invierten hasta eh, 650 millones de euros en el bono cultural joven para aprovechar y fomentar la, el uso de la cultura entre, entre la población joven y también en, deporte, en proyectos de deporte inclusivo, eh, ya que este año se ha incluido también en el programa Erasmus Plus la formación eh, deportiva. También se hacen estudios e investigaciones eh, para ver cómo podemos realizar incidencia política eh, acerca de los riesgos del juego online y frente a lo que yo llamaría la epidemia de las casas de apuestas que asola gran parte de, de nuestro territorio. Y bueno, desde el Ceulac por nuestra parte también pues apostamos siempre por, por cooperar en todo lo que esté en nuestra mano con aquellos colectivos jóvenes, como se comentaba en la introducción, que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Eh, tenemos también eh, una adaptación especial de todo el centro para personas con cualquier tipo de, de discapacidad, ya sea tanto a nivel de eliminación de barreras arquitectónicas como eh, toda la documentación se encuentra también en, en braille para la, las personas ciegas y en este caso creo que eh, ayudamos a que estas personas eh, no tengan esa doble estigmatización que muchas veces sufren más allá de, de su propia juventud, su, su vulnerabilidad, sino también a la que se añade eh, la situación de, de discapacidad. Eh, también me gustaría destacar pues, algunas iniciativas que hemos llevado a cabo en, pues, eh, en los últimos meses o el último año. Eh, el año pasado se realizó con muchísimo éxito el primer campamento trans, que se ideó como un espacio seguro para aquellas personas... Eh, pertenecientes eh, ya sea trans o a la comunidad LGTBI que quisieran participar y donde se pusieron en común eh, pues todas sus inquietudes y, y todos los problemas que tienen que afrontar en su día a día. Y, y el retorno eh, que tuvimos por su parte la verdad es que fue espectacular y, y maravilloso y esper esperamos poder seguir contando con este tipo de, de iniciativas en, en los próximos años porque creo que son fundamentales para asegurar una, una mejor calidad de vida y una, y una, una vida más digna en definitiva. Pero aún así, eh, y ya para, para terminar, creo que no debemos conformarnos con, con lo que hacemos, únicamente con lo que estamos haciendo, que debemos seguir cooperando con todas las instituciones de la sociedad civil e idear actuaciones que eh, permitan a los jóvenes tener, como digo, unas vidas dignas de, de ser vividas. Y creo honestamente también que se están dando pasos. Creo que la aprobación de la primera ley de vivienda de nuestra democracia es un magnífico punto de partida en este ámbito eh, de cara a frenar los abusos que se venían cometiendo en todo el sector, especialmente con la, con la población joven y para que nuestra población, para que nuestra juventud se pueda plantear eh, el desarrollo de unos proyectos vitales acordes con, con sus aspiraciones de manera totalmente legítima. Así que nada, espero que este seminario sea todo un éxito y nada, por mi parte nada más, reitero los agradecimientos iniciales Siento no poder quedarme mucho más con vosotros, pero, pero bueno, es para trabajar también en pos de, de la juventud. Así que nada, espero que sea todo un éxito y, y muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias, Carlos. Desde luego, en pocos minutos, pero creo que nos has puesto encima de la mesa muchas de las cuestiones que se están haciendo y sobre todo acercarnos un poquito más a, a este centro tan, tan interesante y que hacéis una actividad, la verdad, que... Que muy yo creo que muy interesante, muy útil y muy necesaria. Así que nada, muchas gracias y bueno, yo creo que podemos continuar con, con el resto del, del seminario. Muchas gracias a, a todos. Gracias, Carlos.